a Tiffany Vlogs, en el video de hoy vamos a hablar sobre la lobectomía así que si estás visitando mi canal y si llegaste aquí es porque estás buscando información sobre la lobectomía, esta operación de la tiroides te invito a que te suscribas, actives la campana de notificaciones para no perderte próximas entregas en mi canal sobre este tema Una lobectomía es una operación en la que se estirpa el lóbulo Tiroideo que contiene cáncer. Por lo general con el ismo, la parte pequeña de la glándula que actúa como un puente del lóbulo entre el lóbulo izquierdo y el derecho. La glándula tiroides es como una pequeña mariposita, el ismo es el puentecito que une las dos mitades. Entonces por lo general en la lobectomía se quita toda la tiroides, ¿ok? Toda la parte afectada. Y dice, esta cirugía algunas veces sirve para tratar los cánceres de tiroides diferenciados. Yo les había contado, les voy a dejar acá en la tarjetita otro video donde les cuento que hay cuatro tipos de cáncer de tiroides, dos son benignos y dos son malignos. Uno de esos tengo yo, es el papiloma folicular. Entonces, eh, que son pequeños y que no muestran ningún signo de propagación fuera de la glándula tiroides, a veces también se usa para diagnosticar el cáncer de tiroides si el resultado de una biopsia dio malos resultados, ¿ok? Entonces dice riesgos y efectos secundarios de esta operación. Las complicaciones son menos probables cuando la operación la realiza un cirujano. Con experiencia en la cirugía de la glándula tiroides, por lo general, los pacientes que se someten a cirugía de tiroides están listos para dejar el hospital un día después de la operación. Algunas complicaciones potencialmente de la cirugía de tiroides son las siguientes. Ronquera o pérdida de la voz temporal o permanente. Esto me explicó mi doctor. Puede ocurrir si la laringe o la tráquea está irritada debido a los tubos de respiración que se usó durante la cirugía. También puede ocurrir si los nervios de la laringe son dañados en este procedimiento. Son riesgos, no necesariamente tienen que ocurrir, pero ellos nos deben de informar. El médico debe examinar sus cuerdas vocales antes de la cirugía. En mi caso ya lo hicimos, el doctor me puso una camarita... Y para ver si se mueven, eh, daño a las glándulas paratiroides, es otro de los síntomas, glándulas pequeñas que se encuentran detrás de la tiroides y que ayudan a regular los niveles de calcio. El doctor también me informó de esto el otro día en mi cita preoperatoria, eh, que puedo sufrir luego de la operación una descalcificación, entonces son riesgos que esta operación de tiroides contrae. Eh, esto puede causar bajos niveles de calcio en la sangre, lo que conduce a espasmos musculares. Okay. Tenemos eh, el tiempo de recuperación de una cirugía de tiroides: eh, es aproximadamente mantener un reposo relativo de unas tres semanas. Sí, tres semanas, así que amigas, eh, voy a hacer lo posible el jueves 28 de mayo, este jueves, queda un día para mi cirugía eh, de, um, este, de grabar video para ustedes para que puedan ver mi cicatriz, eh, mi curación, eh, pienso bajar videos, así que les pido que me apoyen. Eh, dice, el tiempo de recuperación de una cirugía de tiroides, si se ha mantenido un reposo relativo, será de unas 5 oh, semanas. Tras este tiempo, la recuperación será completa y el paciente podrá realizar actividad física intensa. Por eso me compré mi bicicleta, espero no salir a correr y también creo que voy a ser sometida a yodo radioactivo, pero... El tema de hoy es la lobectomía. Espero haber satisfecho sus dudas. Espero que me dejen sus comentarios en la cajita. Padezco de hipotiroidismo y de fui diagnosticada el año pasado con fibromialgia. Ustedes sabrán, tengo siete hijos. Mi primer hijo nació cuando yo tenía 27 años. Cuando inmigré a este país, um, vine casada y mi esposo me dejó. Él se llevó a mis cinco hijos eh, cuando todavía eh, mmm, tres de ellos eran muy pequeños y tomaban pecho. Mi niña no llegaba al año, la más pequeña. Todo esto causó que yo tuviera que salir adelante en este país, los Estados Unidos, era ilegal. Tenía que trabajar, aprender el idioma, no podía ver a mis hijos porque había una orden de restricción. Si quieren saber más sobre mi tema y la razón por la que les cuento mi historia es simplemente porque um, a veces no nos damos cuenta cuánto influye nuestra mente en nuestro cuerpo hay muchas causas que yo ya les dejé eh, en un video anterior, les voy a dejar el video aquí en la tarjetita. Eh, vayan y vean ese video en donde les cuento eh, lo que provocó el desastre de Chernóbil y la explosión de la bomba de Hiroshima. Ha causado muchos de estos cánceres de tiroides que los que éramos niños en esas generaciones... Eh, fue contaminada la comida y muchas cosas que hoy estamos por eso padeciendo de este cáncer de tiroides. Pero también el cáncer de tiroides es de origen um, emocional. Así que cuando estás enfrentando situaciones como las que yo tuve que enfrentar, llegar a este país y perder um, a mis hijos, perder mi matrimonio de 7 años, porque él me dejó para casarse por papeles por otra persona. Eh, no lo juzgo, les estoy contando. No pude ver a mis hijos por muchos años porque me pusieron chal support y en los trabajos a los que yo podía acceder sin papeles tuve que trabajar en el campo, en la pizca de manzana, en la pizca de blueberry, strawberry, grape, eh, que se, sería la uva. Y entonces eh, yo pensé que era fuerte, pero ahora al cumplir mis 40 años me di cuenta que um, todo eso que tragué todas, es, es el, el, fue afectando mi tiroides, mi salud, y hace que hoy yo sufra de fibromialgia. Amigas, hay que tener mucho respeto. Por las enfermedades mentales, el cerebro es un órgano, estamos muy mal informados y eh, eh, todo lo que se refiere a enfermedades emocionales y mentales está muy estereotipado. Terminemos con eso y cuidemos nuestra mente. Mente sana, cuerpo sano es una realidad y ya que estamos, entonces... Comamos sano, cuidemos nuestro cuerpo. Ahora que estamos en esta cuarentena, tratemos de hacer cosas que puedan relajarnos, hagamos yoga, cuidemos nuestra belleza, por eso abrí mi canal, preocupémonos por tener una piel brillante, sana, sobre todo sana. Con productos, tomemos cuidado de nosotras mismas, amémonos para que no afecte nuestro cuerpo y no tengamos que depender tanto de medicamentos, ¿verdad? Eh, meditemos, escuchemos música, leamos, acerquémonos a Dios, eh, eh, la que quiera, la que no. Todas las personas, yo respeto, tenemos eh, diferentes maneras de acercarnos. A, a la sanidad, ¿verdad? En nuestro caso estamos yendo a pescar con mi familia. Hemos comprado bicicletas, hemos comprado cañas de pescar. Y bueno, todo eso deriva en que... En que... En que las, la tiroides... Eh, eh, van a tener que quitármela. Así que yo, amigas, les pido que visiten mi nuevo canal, Melania Beauty Tips, donde comparto tips de belleza que me han resultado a mí, donde pueden comentar, compartir mi canal. También estoy acá en Tiffany Blog. Les estaba diciendo que probablemente me vayan a extrañar, espero que no, no sé qué va a pasar, pero si alguna de ustedes está sufriendo de tiroides, eh, quiero mandarle un saludo a mi amiga María, que gracias por haber confiado en mí y haberme <coughs> contado la historia eh, de tu hermano que padece de cáncer de cerebro. Déjame saber si me ayudan a ser mil suscriptores y se suscriben a mi nuevo canal y lo comparten. Voy a considerar hacer el video que tenga más votaciones sobre fibromialgia o cáncer de tiroides. Más información, así que me lo dejan saber ahí en la cajita de informaciones.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 con experiencia en la cirugía de la glándula tiroides. Por lo general, los pacientes que se someten a cirugía de tiroides están listos para dejar el hospital el día después de la operación. So, yo confío mucho en mi cirujano. Voy a responder preguntas. Eh, a estoy considerando hacer un en vivo en este canal y una vez al mes, quiero comentarles y dejarles saber que mi canal ya cuenta con la posibilidad de tener miembros premium, así que siempre estoy en las tarjetitas dejando encuestas de los um, temas que a ustedes les gustaría que yo hablara o abordara en mi canal, y tengo eh, programación especial para los miembros que se suscriban a mi canal. Tengo tres niveles: eh, tengo eh, tres niveles diferentes eh, de miembros. Se los voy a dejar saber en, las, en, la, en la pestaña comunidad. Así que esténse atentas, siempre lean, vean lo que bajo. Ahí les voy a estar dando un pequeño video con información sobre los tres niveles de miembros. Así que vayan, lean y suscríbanse. Sean uno de mis miembros premium por una cuota mensual. Pueden acceder a contenido premium de mi canal, donde compartiré bloopers, cosas personales, respuesta para miembros. Y voy a estar acompañándoles en un super chat una vez al mes, en donde podrán ustedes... Eh, tener acceso a premios del canal eh, perks y, y van a poder este voy a poder responder todas sus preguntas porque yo sé que las tienen y me las piden así que búsquenme en mi Instagram, en mi Facebook suscríbanse, comenten, compartan y vayan a mi nuevo canal déjenme saber eh, qué temas quieren que hable y suscríbanse a mi membresía premium, muchas gracias amigas. es todo por hoy sobre mi operación de tiroides, las veo con suerte el sábado y voy a estar grabando, así que van a tener eh, novedades, no se me desesperen, porque yo sé que se preocupan y me quieren mucho como yo a ustedes y voy a estar dejándoles saber eh, qué pasó después de mi cirugía, así que Muchas gracias, amigas. Las quiero mucho. Esta es Tiffany Blog con esta nueva información sobre la lobotomía. Espero que mi video te haya servido de algo, haya respondido tus preguntas sobre la cirugía. Así que si no querés perderte mi próximo video ya operada con mi cicatriz y te voy a estar haciendo próximos videos sobre cómo curo mis heridas de tiroides y los cuidados After postoperatorios de cirugía de tiroides. Activa la campana, suscríbete a mi canal, compartilo, ayúdame a crecer. Gracias, te quiero mucho, esta es Stephanie blog desde Utah para el mundo.